Gracias, Amado. Gracias, Carolina, a todo el equipo de producción y gracias a la gente que nos está viendo ahora en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos ve a través de las redes sociales. Miren, eh, actualizar los datos de Estados eh, de las elecciones de Estados Unidos se mantiene igual. Joe Biden con 238 votos electorales y Donald Trump con un total de 213. Pero se mantiene Donald Trump a la cabeza en Carolina del Norte eh, con 2.732.000 votos. Votos a 2.655.000 eh, votos, hay menos de 100.000 votos ahí, y, pero hay que destacar que Carolina del Norte es un bastión afroamericano, es un bastión afroamericano y aún así Trump está a la delantera. Hubo un viraje ahí en Georgia, eh, se mantiene Trump ganando 2.380.000 a 2.700.000. 78 mil con un 94% de los votos computados. Se le va a hacer difícil a, a Joe Biden ganar ahí. Eh, se mantiene ganando en Nevada, solamente por 8 mil votos. Eh, Joe Biden ahí está ganando en Nevada. Ahí está, muchachos, solamente por 8 mil votos. En Wisconsin también está ganando por unos 21 mil votos. Y ahí así está la situación. Vamos a darle, muchachos, a cómo está el Senado. Recuerden que se está eligiendo una parte eh, que es una, eh, un contrapeso que se hace en las elecciones arriba, arriba del en arriba. Hay una parte, de, ahí dice Senado, vamos a ver cómo está el Senado, donde el, el Partido Republicano está ganando, miren. El Partido Republicano tiene ya un total de 47 senadores frente a 45 del Partido Demócrata. Así está. El que logre 51 obtiene la mayoría en el Senado y entonces vamos a pasar a los otra a la Cámara de Representantes muchachos, ahí está la Cámara, aquí sí está ganando el Partido Demócrata 189 a 181, el que logre 218 adquiere la mayoría de los representantes en la Cámara, ahí está, vamos a ver cómo termina todo esto, que por ahora está bastante lento el conteo en Estados Unidos Volviendo aquí y cambiando radicalmente de tema, quiero tratar en lo referente a lo que tiene que ver con la elección de los jueces de la Junta Central Electoral. En principio, el propio presidente Luis Abinader había dicho que eh, quería que en las instituciones eh, la ocuparan personas no vinculadas a los partidos políticos, los llamados independientes. Pero qué resulta. Lamentablemente ayer hubo una reunión de senadores del bloque del PRM y el presidente del Senado, el señor Eduardo Estrella, con el presidente de la República, Luis Abinader. ¿Qué indica esto? Ellos dijeron que no, que estaban hablando del coronavirus, que estaban hablando del presupuesto. Una gran mentira, nadie se lo cree porque hoy, hoy se eligen los miembros de la Junta Central Electoral. Y es notorio que el presidente se reunió con los senadores para decirle, miren, esto es lo que conviene. Posiblemente se esté eligiendo al eh, juez presidente del, tri del Tribunal Superior Electoral como presidente de la Junta Central Electoral, que es el que quiere aparentemente el PRM y es el que quiere aparentemente la fuerza del pueblo. A hay una aparente, sí, una coincidencia o aparente, una, Jaque, una alianza. Sí, Román Jaques, hay una alianza ahí, dejando de lado a Eddie Olivares, que es el candidato eh, de la preferencia del PLD y de Hipólito Mejía. Hay una polarización que posiblemente a, a futuro va a traer algunos conflictos a lo interno también del PRM, porque hay muchos eh, de, los, de los senadores que querían votar, según las informaciones, por... Eddie Olivares. Vamos a ver qué se da, pero la información es esa de que Román Jaques podría estar siendo elegido. Incluso a Edi Olivares lo sacaron de la terna de los 30 para presidirla y entonces ya eso marca una tendencia. Significa esto, oigan esto y pongan la atención, que ya el presidente de la República, lamentablemente para, para, para la democracia y para la función verdad, de cada poder, ya está influyendo en el, poder ejecutivo, en el poder legislativo a través del Senado. Y eso dista con lo que él prometió eh, de respetar los poderes públicos. Pero bien, más adelante tendremos espacio para hablar de eso. El tema que quiero tratar a profundidad en el día de hoy es lo que tiene que ver con la justicia en manos del poder político y la, y la peligrosidad que eso representa. En América Latina hemos visto en los últimos años, en los últimos meses más arreciado todavía, la persecución que se ha dado utilizando a la justicia eh, como arma, si se quiere, contra líderes opositores con, con posibilidades de ganar elecciones. Pasó esto en, en Brasil con Ignacio Lula da Silva, que era un potencial candidato a ganar la, la, la presidencia y entonces lo persiguieron, lo acusaron de corrupción y lo condenaron a 17 años de prisión. Lula da Silva. Igual pasó con Dietmar Rousseff, que también le... Pre... No puedo decir si le prepararon o no un expediente, pero eh, usted sacará sus conclusiones más adelante. Pasó también lo mismo con Rafael Correa en Ecuador, eh, que fue acusado y condenado a ocho años de prisión, está exiliado en Bruselas. Oigan esto, estamos hablando de una aparente persecución a los líderes opositores de los gobiernos de turno. Lo mismo pasó en Perú con Keiko Fujimori, que tenía altas posibilidades, era una, una opositora Recia, y entonces también fue perseguida, incluso encarcelada. Eh, por la justicia peruana. Igual sucedió en Venezuela con Leopoldo López y, as, y está sucediendo eh, igual con Juan Guaidó, que ustedes verán ya el propio presidente, que aunque es supuestamente de corte socialista, eh, el propio presidente Nicolás Maduro ha dicho que Juan Guaidó va a terminar huyendo del país. ¿Por qué? Claro, porque él tiene el control de la justicia Van a preparar un expediente contra Juan Guaidó y lo van a terminar persiguiendo. ¿Y qué va a hacer Juan Guaidó? Va a terminar que salir corriendo del país, porque si no lo van a encarcelar como pasó con, con, con Leopoldo López, que, se, que duró bastante tiempo preso, porque siempre hay eh, una excusa para, para acusarlo y para preparar un expediente. Lo mismo sucedió en Argentina con Cristina Fernández y así esa tendencia que usted viene viendo, por ejemplo, eh, observando. Eh, Evo Morales en Bolivia lo acusaron de un fraude colosal que se demostró que no ahora porque el pueblo refrendó lo que había sucedido anteriormente, pero que dijeron que no, que fue fraude que había eh, preparado el presidente Evo Morales, que ganó la presidencia, lo dijo el pueblo de nuevo, volvió a votar por su partido, este, en este caso votó por Luis Arce, porque recuerden ustedes que Evo Morales está exiliado en Argentina. Esto que ustedes van viendo es una tendencia de persecución a los líderes opositores, en su mayoría, en su mayoría eh, socialistas, eh, presidentes de izquierda, pero no así en Venezuela, porque se supone que en Venezuela los socialistas son los que están en el poder ahora mismo. ¿Qué quiero significar con todo esto? Que eso que está sucediendo en América Latina, ojalá no incluya a la República Dominicana a futuro. Ojalá porque uno nunca sabe, de que se utilice la justicia y está eh, Miriam Germán Brito, que ojalá nunca se preste para esto, pero eh, ojalá que esa tendencia no arrope a la República Dominicana porque sería un peligro para la democracia, porque entonces un candidato potable... Se le persigue, se le acusa de corrupción, se prepara un expediente, como sabemos que hay posibilidades desde el, desde el gobierno de preparar un expediente cuando tú tienes el control de la justicia y entonces perseguir a un opositor eh, que tiene posibilidades de ganar una, unas elecciones y entonces sacarlo de circulación. Es un llamado que estoy haciendo para que pongamos ojo visor a todas las actuaciones que lleva a cabo la justicia dominicana. No estoy diciendo que se esté llevando a cabo, sino que veamos esa tendencia. Y más ahora en República Dominicana, que es que quedó claro que quien manda aquí es Estados Unidos, especialmente Donald Trump. Porque fíjense ustedes que el presidente Luis Abinader dijo no, China aquí no puede invertir en lugares estratégicos. Prácticamente le dijo a China tú vas a invertir aquí, chilata, donde yo quiera, aquí el que manda es Estados Unidos, porque todo el mundo sabe que esa decisión de Luis Abinader corresponde al apoyo que recibió de parte del gobierno de Donald Trump de los Estados Unidos y las condiciones que ellos le ponen por la guerra comercial que hay entre China y Estados Unidos, pero ya veremos en lo adelante. Así que ojo visor con nuestra justicia para evitar en el momento en que pudiera darse cualquier liqueo con relación a esto que está pasando en América Latina, nosotros como sociedad impedimos. Explica Liqueo, explica el Iqueo. Sí, Liqueo, Que se cuele. Mira ese expediente de Fulano de Tal, porque es un posible candidato en el 24. Vamos a joderlo ahora para que en el, eh, eh, llegue manchado o llegue preso y no pueda entonces hacernos eh, eh, sombra a nosotros para seguir en el poder. No estoy diciendo que sea el caso, pero tenemos que evitar eso porque es una tendencia en toda América Latina y ojalá que eso no pase. Yo te voy a decir una cosa, entre Román Jaques y Eddie Olivares, yo prefiero a Román, Román ha dado muestra de un equi de equilibrio yo no te digo que esté con un litoral político. Los no. dos los dos son dirigentes políticos. Pero Eddie Olivares representa Eddie, a Hipólito Mejía y al pero, pero ahí es que está el problema. Y Román Jaque. Por representa. eso las declaraciones pero, de Hipólito Mejía. Sí, ellos ¿sí? claro, sí, claro. han peleado. Pero, al, al Chile, pero, entre. pero pero, pero, Román Jaque se ve más equilibrado que el propio Eddie Olivares, que es un hombre que le debe todo a ese litoral de Hipólito Pero Mejía. ¿por qué no escoger una gente que no esté ligado a la política? Que no esté sonando con la política. Ay, papá.